La calculadora también puede efectuar operaciones en tres dimensiones y vamos a ver en este vídeo operaciones que son propias de los vectores de tres dimensiones. Lo primero es irnos al menú vector, que es el 5, y vamos a definir dos vectores. El primer vector, el vector A, va a ser de dimensión 3 y sus coordenadas serán 3, 6 y 8. Ya lo tenemos, definimos el segundo vector que va a ser el vector b, la dimensión 3 y las coordenadas 1, 8 y menos 2. Vamos a realizar productos vectoriales con estos vectores. Si escribimos el primer vector, vector a, pulsamos la tecla de multiplicar y ponemos el segundo vector, lo que estaremos haciendo es un producto vectorial. Aquí nos da y sus coordenadas son estas. Vamos a multiplicar los vectores en el otro orden para ver que el producto es anticonmutativo. Ahora vamos a hacer el vector B, lo vamos a multiplicar vectorialmente por el vector A. Y ahora nos da 76 en vez de menos 76 y todo cambiado de sí. Y finalmente vamos a ver que cuando multiplicamos un vector vectorialmente consigo mismo, pues tiene que dar 0, el vector 0. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a explicar un poco esta fórmula. Aquí hacemos un producto vectorial y después hacemos un producto escalar. Si este producto nos da cero, quiere decir que el primer vector es perpendicular al segundo. Efectivamente, eso siempre sucede porque el producto vectorial siempre es perpendicular a cada uno de los factores. Vamos a verlo con la calculadora en este ejemplo. Multiplicamos vectorialmente estos dos vectores, y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar escalarmente por uno de ellos. Esto también se conoce como producto mixto, y en este caso, pues da 0. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a calcular el área del paralelogramo que forman los vectores u y v Para ello tenemos que proceder de la siguiente forma. Escribimos el producto vectorial, de los dos vectores y tenemos este vector y a este vector hay que calcularle el módulo. Bueno, este vector, este vector queda guardado en memoria y ahora vamos a ver cómo funciona. esto Vamos aquí a SHIFT, ABS, para calcular el valor absoluto módulo y nos vamos a buscar el vector respuesta. Nos vamos a la segunda pantalla y aquí tenemos el vector respuesta. Si pulsamos sobre él, nos calcula el módulo de la última Solución que nos ha dado la calculadora. Y nos dice que su módulo es 79.34. Y ahora vamos a calcular un vector unitario en la dirección del vector U. Simplemente lo que hay que hacer es coger U y dividirlo entre su módulo. Pero la calculadora lo puede hacer directamente. Veamos. Nos vamos a la segunda pantalla y vemos que en el 4 pone el vector unitario. Lo elegimos y le decimos que nos calcule el vector unitario de el vector u y nos dice que es este para comprobar que es unitario le vamos a calcular su módulo a ver si efectivamente mide 1 nos vamos aquí el vector respuesta y efectivamente es unitario pues mide 1 también vamos a calcular el ángulo entre vectores para ello lo que tenemos que hacer es irnos aquí y en la segunda pantalla hay una opción que se llama ángulo. Pulsamos sobre ella, introducimos el primer vector, que es el vector 3, pulsamos una coma, que está aquí, y ahora escribimos el segundo de los vectores. Cerramos el paréntesis, estamos trabajando en grados y nos dice que el ángulo que forman es de 66,19. Y por último vamos a ver cómo se pueden introducir vectores cuando algunas veces no nos dan las coordenadas, sino, sino que nos dan su módulo y su ángulo con el eje X. Bueno, pues vamos a borrar todo, salimos del menú, volvemos a entrar y vamos a ver cómo se introduciría este vector. Vector de dimensión 2. Bueno, pues aquí si tenemos un vector que tiene un módulo de 45 y forma un ángulo de 50 grados con el eje de las X... Pues su primera coordenada será 45 por el coseno del ángulo que forma, que son 50. Podemos introducir la operación, la calculadora hace la cuenta y nos lo muestra en pantalla. Vamos a ver la segunda. Tenemos que introducir 45 por el seno del ángulo. Y aquí tenemos el nuevo vector introducido y podemos ya trabajar con él.